En esta dinámica que tiene el Ruaga desde hace dos años, eh, que, en la que se trabajó muchísimo en, en hacer y simplificar todos los trámites, poder dar el puntapié para la primera convocatoria de este año, que comenzó ayer y es hasta el 10 de marzo, es un hecho que nos alienta a seguir profundizando. Para nuestro gobernador este tema es muy importante, se trabajó desde el inicio sobre una ficha mucho más simple para poder cada... Eh, cuatro meses, tres meses, poder tener cuatro convocatorias en el año, poder tener un equipo de profesionales propios que hagan una evaluación, que hagan un, un intercambio con las personas que deciden eh, adoptar, es muy pero muy importante. Así que hoy estamos aquí dando este inicio a esta primera convocatoria, llamando y convocando a todas las personas que tengan la decisión de, de llevar adelante una adopción. O sea, queremos profundizar, seguir con todo lo que está planteado, seguir con nuevas estrategias de búsqueda cuando son casos difíciles, de lo que hablamos siempre en cada convocatoria, pero esa profundización de objetivos apunta a algo un poco más a mediano y largo plazo, que es que el RUAGA realmente cumpla un rol eficaz en, el, en la meta final, que es que los chicos que están hoy en instituciones o en una familia solidaria puedan finalmente integrarse en una familia adoptiva. Comunicación con dos áreas fundamentales. Por un lado, eh, la Secretaría de Niñez. La necesidad de que el RUAGA participe del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, junto con otros organismos y con eh, asociaciones de la sociedad civil. Porque tenemos eh, compromisos que asumir y tenemos cosas para decir dentro de ese consejo que asesora en materia de niñez, adolescencia y familia. Y también intensificar los lazos con el Poder Judicial. Hacerla más ágil eh, con los profesionales que están, con otros que puedan integrarse desde otras áreas del Estado y que nos permitan que ese trabajo, como decíamos, con ese objetivo final de que los chicos puedan integrarse a una familia, realmente se va a cumplir. Hoy tienen en el portal de la provincia, en, el, en la web de la provincia, el botón ruaga, que siempre va a estar ahí presente en primera plana cuando se abre el periodo de inscripción. Cliquean ahí y los va a llevar a la información sobre el trámite. Tienen que descargar el PDF F1, formulario de inscripción, lo completan y lo mandan por correo electrónico. De hecho, ya ayer feriado recibimos muchos tanto en la sede de Santa Fe como Rosario ya estamos procesando esas inscripciones.